Se tiene ya a la fecha cuatro personas que han sido intervenidas ofreciendo en plataformas virtuales de manera sobredimensionada estos precios. Se les ha encontrado en posesión de más de 11 entradas. En este caso estamos hablando de dos personas adultas y dos menores, quienes en el centro paseño han sido intervenidos, se les atribuye el delito de agio, han sido puestos a conocimiento de la Fiscalía. En el caso de los dos menores, en razón de ser eh, menores infractores, están en la Fiscalía Especializada y en razón de los adultos, en la División Económicos Financieros, por atribuyéndoles ese delito. Eh, son circunstancias que en algunos casos eh, los ciudadanos, eh, están de alguna manera siendo víctimas por parte de estas personas que inescrupulosamente están encareciendo los precios, siendo de que existiría el abasto correspondiente por las empresas que tienen a su cargo la exhibición de este tipo de films. Pero sin embargo, continuamos trabajando.